Este sábado viaja con nosotros en 32 Regionalmente nuestro al departamento de Nariño Tierra de cordilleras sorprendentes y volcanes que te conectan con la naturaleza Conoce el cañón de Juanambú y déjate tentar por la aventura. Te sorprenderás con las historias detrás de sus artesanías, con su cultura, sus carnavales, su café de talla mundial y la alegría de su gente. Nos vemos este sábado a las 9 de la mañana en 32 Regionalmente Nuestro.